Hola chicos y chicas, vecinos y vecinos de mi canal, recuerden suscribirse a pasar el botón de abajo para que YouTube les diga cuando subo un nuevo video. Bueno, el día de hoy Y quise hacer imitando a un trabajo de una chica que la verdad me agradó el maquillaje. Y sí, así que le dije igualmente que si sí podía imitar maquillaje, me dijo que obviamente que sí. Así que igual, Marina Aduri, gracias. Yo sé que tu tu talento, pues, no es lo mismo que mío. Porque la verdad es que yo no sé mucho. O sea, menos sé maquillarme un poquito. Pero así como que, toma. Pero bueno, espero que te guste. Espero que les guste, chicos. Así que pues, a la cuenta de tres, dos, uno. Comencemos. Este maquillaje que voy a imitarlo miedo chicos creo que en todos los videos he dicho tengo miedo tengo miedo tengo miedo pero pues este es el primer miedo que tengo que también resulta también tengo demasiado miedo pero bueno es maquillaje así que vamos a ver bueno pues lo primero obviamente para antes de comenzar decirles chicos solamente me hice un poquito las cejas me puse ya el primer me puse ya entonces ahorita este, voy a hacer un quitaje de ojos que es lo primerito que voy a hacerlo y de ahí sí ya, así que para eso escuché la paleta de las sombras de aquí perdón esta y los y el mundorazo. brocha limpia voy a ponerme un moradito voy a escoger este tono de Contrap y lo que voy a hacer es ponerlo sobre mí Y recuerden chicos que tengo Facebook, Instagram y Twitter y TikTok. Recuerden chicos que ella es maquillista o oh, sabe maquillarse, lo cual yo no, yo no, pero bueno, vamos ahí a darle. Vamos ahí a darle. Porque si ven en las texturas, cómo está haciéndose de, de ella, me gusta cómo hace. Y eso es lo que yo quiero. El delineado, sobre todo, porque está súper bien bonito. Y bueno, ya hemos acabado con eso. Con las sombras, miren. miren, ahora vamos a eh, poner un poquito de delineado pero esta vez voy a hacer con esta paleta el delineado un poquito y un poquito de morado, vamos a ponerlo acá y arriba Y bueno, con este tono Bueno chicos, ya me puse el delineador abajo Así que pues vamos a hacer el delineador Y para este video Marina, la verdad es que me deja. O sea, hice un buen trabajo, pero ojalá me vea que se vea Bueno pues, este delineador me compré Es de la mar marca Mata Es decir, <ríe> marca Beauty Creation Miren y la verdad es de que me costó 8 dólares 30, pero vale la pena hacerlo por este video. La verdad no sé si me está quedándome, pero pues sí, espero que sí. Igual lo he hecho con mucho cariño y gracias. Bueno, así, bueno, así es. ¿Okay? Así que con la ayuda de un espejo y esperando que me quede igual que ella. Vamos a comenzar. Mire. Bueno, aquí noto que acá tiene una y bueno, primero vamos a hacer por el que tiene hasta. Cagadito, chicas. no sé no sé si lo logran a ver ustedes pero pues más abajo noto que se hace esto así y más abajo ahora por la parte de acá ya les indico cómo está quedando y la marca de acá está haciendo es así, acá. Y tengo miedo, chicos. Aquí sí tengo miedo. Y bueno, vamos a hacer el otro lado y tengo con las perlitas. Mira cómo está quedando. bueno, miren, así quedó los dos ojos, este no me gustó mucho, pero este me encantó este lado no me gustó mucho, pero este lado me encantó bueno, ahora sí, vamos con la segunda y bueno chicos, así es el look terminado espero que les haya gustado eh, me puse solamente las pizzas. obviamente las que ella, ella está utilizando, obviamente yo no las encontré pero igual, miren me encantó Eh, sí, me está. Ay, perdón, me moví la cámara. Eh, me, me, gustó, me gustó. No sé ustedes, pero pues a mí me está, me gustó el maquillaje. Lo volvería a hacer, obviamente que sí. Y sin más que decirles, pues de igual manera, ahorita les voy a subir eh, los viernes en esta semana, en este mes que ya se empieza de octubre. Les voy a subir todos los viernes Un video diferente eh, De Halloween por, de, por decir así Entonces pues sí Tipo un vlog Bueno chicos Igual manera yo me despido de aquí Y Marina de Beauty súper Pero ojalá te, te haya gustado Te guste eh, Y así termina Así que bueno, pues chicos, yo de aquí en adelante, de aquí, desde Quito, Ecuador, pues me despido, deseándoles una linda tarde, noche, a la hora que ustedes estén viendo este video. Y pues, gracias. Gracias por ver. Así que dale like, compartan y comenten. ¿Listo? ¡Bye!